tiene que ser en el día a día y la lucha para mí es tener lo que, lo que tú creas convenir, lo que tú ves que hay una injusticia para mí la lucha y la lucha tiene que ser en el día a día, en el día a día. Yo creo que tenemos que seguir luchando, tenemos que, no nos podemos dormir porque los, gran los grandes fortunes ya lo que quieren, es que el obrero se duerma y que yo se crees que crezca más que vernos hundidos completamente en la miseria yo para mí es la lucha, es en el día a día, día contra el capital yo estoy como él yo creo que debemos de luchar día a día y a ver lo que pasa en esta lucha? yo creo, la gente tiene los ánimos muy altos los mineros, los que los apoyamos y creo que vamos a luchar, eh y que se vaya preparando el gobierno no hay una lucha que la llevo muy clara, ¿eh? Y digo, bueno, de corazón no pensar que estoy en una película. Yo, la lucha que hago muchas veces, cuando me levanto, que voy a una bola general, voy a poner pancartes, voy a poner aquella silicona, aquel banco. Me acuerdo del hijo que tengo y del de futuro que espera este hijo que tengo y a, la, y a la mujer y sobre todo a la pequeña de la casa. Eso yo lo que más veo. ¿Qué por venir? Y espero a la mi nieta. Bueno, es que hay gente que dice ya, bueno, yo lo mío tengo, pero piensa en lo que tengo, no sé, y no sé si estaréis conmigo, es que yo pienso muchas veces cuando voy a, la lucha mía es pensar en los demás, en las en... En... En... En... En generaciones que vienen, que... de qué viven, y tenemos que llamar a la juventud a la lucha, ¿eh? que estamos tan un poquitín acomodados, los, los luche mucho cuando el tema tal, pero están muy acomodados, porque si vosotros que andáis en el día a día, veis muy poca juventud que, que se mueva, ¿eh? Son los mismos siempre, ¿eh? Nosotros mismos en el trabajo, la lucha, la hacemos para todos. No por ejemplo que yo esté luchando para que otros tengan gas y te apuntando el día. Que si os estamos luchando todos por lo mismo o no estamos luchando por lo mismo.